Actualmente estamos viviendo la mayor ola de cancelaciones de proyectos de animación jamás vista. Lotes enteros de series siendo eliminadas de plataformas de streaming, cancelaciones de proyectos nuevos y departamentos enteros siendo extirpados de raíz. ¿Y todo por qué? Por querer jugarle albergas. Mi nombre es Polaris y el día de hoy te contaré todo lo que está sucediendo en esta era oscura de la animación. Antes de comenzar, quiero anunciarles que ya tenemos servidor de Discord oficial. Si deseas unirte a nuestra comunidad, solo debes ingresar a través del link en la descripción del video. Si han estado atentos a los videos de noticias, sabrán que la fusión entre Warner y Discovery ha acabado con un sinnúmero de series, entre las cuales están Elliot from Earth, Cuentos espantosos para niños caprichosos, Scoop, Ninjim, Close Enough y por supuesto, Infinity Train y Final Space, siendo este último par las que se han llevado la peor parte, ya que por decisión de Warner Bros Discovery ambas series serán eliminadas para siempre de las plataformas de la empresa así como de la competencia. Pero no termina ahí ya que Primal, Harley Quinn y Looney Tunes Cartoons entran en el radar luego de las últimas declaraciones emitidas por voceros de Warner Bros Discovery, en las cuales se nos deja saber que tienen planes de hacer recortes en el contenido animado destinado al streaming. ¿De qué tipo de recortes hablamos? Bueno, según informes recientes, HBO Max perderá el 70% de su equipo de desarrollo de contenido y además reducirán presupuestos para el apartado de ficción y por si no fuese suficiente ya, existe la posibilidad de que HBO Max sea directamente absorbida por Discovery Plus. Al parecer, Discovery contaba con su propia plataforma de streaming llamada Discovery Plus, la cual, según parece, ha hecho un estudio sobre lo que les gusta a los hombres y a las mujeres, y han determinado que a las mujeres solo nos gustan los contenidos como reality shows y cosas sin guión, que son fáciles de digerir y que por eso van a centrarse en eliminar la ficción y darnos más realities de amas de casa. Como que de repente me están dando ganas de matar gente. Lo preocupante de todo esto es que luego de lo sucedido con Netflix, HBO Max se convirtió en la competencia directa de Disney+, Plus y ahora estos también están dejando a un lado la animación y centrándose en cosas que ellos asumen que nosotros queremos ver. Es como si cada vez fuesen más las empresas que desestiman el rol que la animación tiene dentro de la industria del entretenimiento. No entiendo cómo puede existir una mentalidad tan cuadrada a la par que errónea. Es como si estos grandes CEO pensasen que todo lo que no sea animación para adultos es automáticamente animación para niños. Desde Netflix queriendo centrarse en hacer más animación para preescolares, los Oscars dando a entender que la animación no es cine y ahora Warner diciéndonos que nosotros no queremos disfrutar de buena animación, sino de programas basura y realities, es desesperante. ¿Quieres? porque tal y como lo dije en mi video de Netflix, esto sienta precedentes. Le dice a las demás empresas que no necesitan a la animación, que pueden moverse a contenidos basura que requieran menos presupuesto, es decir, menos fantasía y más mamás luchonas gringas, menos espacios para proyectos de animación ambiciosos y más animación preescolar. Hace poco me encontré con este tweet que centra bastante bien la que fue mi conclusión en el video de la muerte de Netflix, support indie animation, porque es lo único que nos va a quedar, las empresas cada vez se interesan menos por la animación, por la buena animación, la relegan a una escala de blanco y negro en la que, según ellos, no puede existir un producto que no tenga que recurrir a desnudos para darnos una buena historia es como si no pudiesen ver todo lo que representó Avatar, Over the Garden Wall o Infinity Train, series que les hablaron a las personas sin distingo en sus edades, entreteniendo desde el más joven al más adulto, con una historia que se toma en serio a sí misma y una animación que le sigue de la mano. Por eso es que tantas veces he hablado sobre animaciones indie y por eso lo voy a seguir haciendo porque sé que es ahí en donde se encuentra el futuro de la animación occidental, en las manos de personas que creen y que aman tanto la animación como tú que estás viendo este video y como yo. Antes de comenzar, quiero anunciarles que ya tenemos servidor de Discord oficial. Si deseas unirte a nuestra comunidad, solo debes ingresar a través del link en la descripción del video. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema, los estaré leyendo. Les recuerdo que pueden seguirme en mi Instagram como PolarisM76 para conocerme un poco mejor, o en mi Twitter también como PolarisM76 donde estamos en contacto y comparto mis pensamientos y ocurrencias del día. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.